Nos vamos a ver la comunicación telefónica porque ya está en línea el doctor Julián Nasif, secretario general de Citas, porque fracasó la reunión con el gobierno y continúa el paro. Julián, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, buen día a ustedes y buen día a la audiencia también. Muchas gracias, como siempre, por la predisposición en medio de esta situación que parece no mejorar. Sí, lamentablemente eh, tenemos que decir que el gobierno está en una actitud que es repudiable por donde se la miren, está más interesado en atender sus propios intereses de índole político-partidarios que en responder con una solución concreta al requerimiento, no solo de índole salarial que estamos realizando desde nuestro sector de la salud, sino también a una serie de condiciones que decimos laborales y a ver de revertir esta constante falencia, déficit, eh, fuga constante que hay de profesionales del sistema de salud y que lo único que hacen es abarrotar los grandes centros de atención que son los hospitales porque muchas guardias ...de pediatría fundamentalmente no tienen pediatras. Muchos lugares muy cercanos, no, no tenemos que adentrarnos mucho en el interior de la provincia... ...sino cercanos al radio céntrico como es la Policlínica de Santa Rita... ...de los siete días de la semana, de esos días, no hay pediatras de guardia. O como lo es el Hospital del Este que de haber tenido en algún momento una dotación de aproximadamente 30 pediatras, hoy está reducido a menos de la mitad. Lo mismo sucede con eh, la cada vez más dificultosa eh, realidad que encuentran los servicios de críticos, como son las unidades de terapias intensivas, ...con menos médicos, terapistas para que puedan desarrollar la función... ...con una sobrecarga notoria de quienes continúan en la tarea... ...e inclusive, ¿no es cierto?, tener que suplir al personal que se enferma... ...que se enferma porque también el personal de salud adquiere dengue... ...porque también el personal de salud ha padecido COVID en algún momento... ...y porque, por otro lado el impacto que esta inmensa sobrecarga laboral está produciendo en el personal determina, no es cierto, inconvenientes en la esfera psicológica y hasta psiquiátrica produciendo la aparición creciente de enfermedades mentales que en algunos casos llega a ese extremo no deseado como es el suicidio. Entonces, son tantas las circunstancias que hoy impactan y afectan al personal de salud que el gobierno parece ser eh, ciego y sordo a esas situaciones, como en el día de ayer, en donde ha hecho como respuesta a nuestra solicitud salarial una propuesta que es verdaderamente un insulto para el personal de salud, aduciendo no tener presupuesto. Cuando sabemos en la provincia de Tucumán hay un presupuesto muchas veces millonarios más de 800 mil millones de pesos Doctor. que en gran medida se destina a sostener una inmensa cantidad de ñoquis, es decir, personas que sin trabajar cobran o reciben un dinero de manera mensual, mientras que aquellos sí. que trabajamos tenemos una carga horaria mayor que cualquier otro sector de la administración pública. Hoy padecemos salarios que son inferiores Doctor, a la línea de la pobreza. Trabajar y ser pobre es una relación que no puede persistir en un tiempo. Doctor, eh, ¿cuál fue la propuesta que rechazó el gobierno, las que llevaron usted ¿Cuál era la propuesta? Bueno, la, la propuesta que hizo el gobierno es eh, actualizar... ¿Sí? si vale la palabra actualizar, sí. modificar, podríamos decir que es la palabra más correcta, el salario, de tal manera que tres de los cuatro niveles salariales del Ciprosa continúan siendo pobres. Tener salarios por debajo de la línea de la pobreza es ser pobre. y ¿Cómo puede ser eso? Trabajar y que el trabajo no alcance para la subsistencia diaria es una cuestión, no es cierto, imposible de sostener en el tiempo. Apenas 165 mil pesos como sueldos iniciales para los niveles D, un poquito más para el nivel C, otro poquito más para el nivel B, y en gran medida, ¿no es cierto?, el nivel A, que apenas llega a tener sueldos iniciales de mil pesos, pero que a partir de ahí no se respeta ni la antigüedad, ni la trayectoria, ni la experiencia, en fin, eh, un ofrecimiento que a todas luces resulta imposible de aceptar al menos por nuestro sector. Ese fue el ofrecimiento que ayer realizó el gobierno. Uh -huh. ¿Qué significa eso?, modificar tan solo un 2,5%, 2,5% cuando la inflación prevista para los tres primeros meses del año que incluye el mes en curso es del 20%, 20 versus 2,2, bueno, indudablemente que hay una diferencia abismal. ¿Qué es lo que viene pasando bueno con sí. otras paritarias? A diario también hablamos con distintos representantes del sector de educación, por ejemplo. Uh -huh. Y también uno siempre termina haciendo la reflexión de que se trata de nuestros profesionales y también en el caso de la educación del futuro y en el caso de la salud, con algo con lo que tenemos que convivir a diario, porque ante cualquier emergencia ustedes están. Es así, pero además hay que tener en cuenta que hemos nombrado a dos sectores, agregaría la justicia y también la seguridad, que son, ¿no es cierto?, de este, decisiones indelegables por parte de cualquier poder ejecutivo, porque lo dice la Constitución, porque lo establece la Carta Magna Provincial, de que la actividad en salud, en educación, en justicia y en seguridad son cuestiones indelegables. Bueno, el Estado acá, lisa y llanamente, se lava las manos. Quiere Brindar atención a la población en lo que es salud, pero no dispone del personal suficiente. El personal de salud cada vez está yendo en mayor número del sistema. Lo está dejando, lo está abandonando. Busca otros horizontes, porque con estos salarios... No se doctor, puede subsistir, no se puede subsistir. ¿Cuál sería lo ideal, doctor, antes de que se nos vaya, porque se nos va el tiempo, eh, lo ideal que tendría que cobrar el la, trabajador de la salud en la parte inicial y después los niveles obviamente va a ubicarlo en otro bien, lugar? En el la, inicial. La, la, la propuesta que hizo CITAS es muy concreta. Sí. Tomar el nivel B, que es el nivel testigo en la escala salarial del CIPROSA, y llegar a sueldos iniciales que superen la línea de la pobreza, es decir, de 200 mil pesos. A partir de ahí, hacer esta proyección en los todos los niveles salariales del Ciprosa y también proyectarlo según las antigüedades que cada uno tiene en el sistema. Es muy clara, es muy concreta, es esa la propuesta y hasta que el gobierno de la provincia no da respuesta a este pedido y a este requerimiento. Por último, doctor, ¿cómo termina entonces eh, la, la situación esta semana? ¿Se continúa con el paro? ¿Cómo se va a ver afectado el servicio? Sí, todo esto que sucede, ¿no es cierto?, ha determinado que el día de mañana nuestro sector va a realizar un paro sin concurrencia y a partir de las 9 y 30 horas, nucleados, eh, acá en la plaza frente al Hospital de Niños y desde el Hospital Centro de Salud vamos a marchar desde esos dos lugares a la Plaza Independencia para realizar la gran marcha de reclamo, de protesta, de expresión, de descontento en consonancia con una jornada nacional de lucha, es decir, lo mismo se realizará en, la, en todo el país en las diferentes provincias. Doctor, de nuestra parte, solo agradecerle, como siempre, la posibilidad de poder dialogar sobre estos temas que cuentan con nosotros para lo que haya que, que difundir. Mañana seguramente estaremos acompañando esta jornada, entonces. Bien, muchas gracias, muchas gracias por la posibilidad de expresarnos. Un saludo a ustedes y a la audiencia.